Buenos días vecinos, vecinas, a todos, a todas. Nos encontramos hoy aquí en el canal de YouTube de La Hora de Urlingan eh, con la compañera en una entrevista que iniciamos sobre el ciclo de derechos humanos con la compañera. Y vecina de Hurlingham, Iris Pereira de Bellaneda. ¿Cómo estás, Iris? Bueno, buen día. Buenas tardes. ¿Qué tal? Todo lindo. Bueno, hermoso. Gracias, gracias por, por haber venido. No, no, gracias a vos por haber venido, Iris, que. La verdad que estoy chocha de la vida, porque que me reconozcan acá en la pucha. Eh. Es bueno, algo nuevo. Esto. Vas a terminar siendo famosa. Este, bueno, para puede haber, por supuesto, gente que no la conozca. Iris es vecina de Hurlingham desde hace muchísimos años, desde finales de la década del 70 y es una histórica eh, referente eh, de organismos de derechos humanos que en este último tiempo tiene el orgullo de, de presidir. Como siempre hacemos, como siempre proponemos, a quien es el protagonista de la nota, le, le proponemos que se presente a sí mismo y que nos diga, bueno, en, en calidad de qué organizaciones se encuentra hoy representando en esta entrevista. Bueno, yo desde que salí en Libertad fui vicepresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Pero hace más o menos unos seis, siete años como hubo el problema del género, entonces se cambió a Liga Argentina por los derechos humanos. Y hace, ya va a ser cuatro años que soy presidenta de Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Y hace ahora un mes, más o menos, soy la nueva presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Este, Así que la... tengo una carguita bastante responsable, pero bueno los hombros tan anchos y la la para la gente y... que no sabe la Liga Argentina por los Derechos Humanos es el organismo de derechos humanos más antiguo de sí, la Argentina desde el año 35 eh, mi finada suegra Florinda Filgueiras de Avellaneda fue la cofundadora de Socorro Rojo en esa época y fue cofundadora del, del Partido Comunista de Vicente López o sea que en el año 37 recién fue reconocida la liga por a nivel nacional e internacional una ardua lucha porque el, mi suegra siempre luchó por los derechos humanos junto a Fanny Edelman que eran las dos este, las dos eh, genias ahí en Vicente López era muy querida mi suegra y mira qué casualidad que yo vengo acá era en esa familia ¿no? y gracias a ella que siempre la recuerdo con mucho cariño a mi suegra, soy lo que soy ahora, lo que sigo y seguiré seguiré en los derechos humanos porque a mí los derechos humanos me apasionan. Esto que vos bien contás, Iris, ¿no? que perteneces a una organización que mm -hmm. tiene casi un siglo, que fue una de las primeras, bueno, la, primera, la primera organización la primera. en primera. nuestro país, eh, y al mismo tiempo es una organización muy vigente en la actualidad, ya estamos hablando del año 2022, porque sigue motorizando causas vinculadas a los derechos humanos, pero con anclaje en la realidad territorial y en la realidad histórica que estamos atravesando. ¿En qué, está, en este, en qué están, mejor dicho, en este momento los compañeros de ambas organizaciones que te tienen a vos como presidenta? Mirá, la Asociación de Sobrevivientes, que hace tres años que estamos trabajando firme por el sitio de memoria y por el esclarecimiento de las causas de Campo de Mayo y que se abran los archivos. Eso es lo que nos tiene prácticamente sin dormir porque si nosotros no tenemos esos archivos no podemos saber qué cantidad de gente de hemos desaparecido y qué es lo que, lo que pasó en Campo de Mayo. Entonces, estamos con reuniones con sitio de memoria, con eh, la Secretaría de Derechos Humanos, con la Antropología, porque ahora también está el problema de que han aparecido varios cuerpos y no se saben quiénes son porque los ADN no aparecen, no se han hecho los ADN. No han Así, habido reclamos. No han habido reclamos y claro, la gente se ha dejado estar claro. y no hay esas tres gotitas que tiene que haber para poder este, saber si son familiares o no. Bueno, y aparte la Liga, vos sabés que la Liga tiene filiales por todos lados. Es una de las organizaciones que, que trabaja arduamente, porque es arduo el trabajo en la Liga. Te digo que hay días que no se descansa, porque hay problemas en Jujuy, hay problemas en Corriente, hay problemas en Entre Ríos, y todos los compañeros que están las ligas en las filiales recaen sobre nosotros, que, le, que tenemos que darle una mano. Estamos con el problema de Jujuy también porque ahora uno de los eh, de los presos que están con domiciliaria le van a dar la libertad, este, ¿cómo es la libertad domiciliaria? No, la transitoria. Transitoria para que esté en su casa, pero necesita que la Liga Argentina, la Nacional, lo apoye. Así que también estamos en eso. Eh, estamos peleando también por la libertad de Milagro Salas, porque también ha sido una, una, una presa, desgraciadamente le han recargado tantas causas que ojalá Morales le, le, le, le alcance aunque sea un dedo del, del pie de, de lo que ha sido Milagro. Pero bueno, Morales tiene todo comprado, tiene, nosotros tuvimos el 10 de diciembre ya. Eh, es terrible lo que se vive en, en Jujuy hay una miseria espantosa dice que hay mucha persecución persecución vida, de todo el... te digo más la, la, la gobernación está toda vallada ah, claro, ¿Qué tiene sí. miedo a qué claro. a miedo a qué tiene y bueno eso es lo que nosotros estamos peleando allá en Jujuy para que de una vez por todas les dé la libertad a esta gente pero no, él tiene, y ahora eh, hay una nueva ley contravencional de que no se puede hacer ninguna movilización, ningún reclamo. Mira, estos días hubo una, una movilización y, y hay cinco presos nuevos. Sí, cinco, así, cinco compañeros de, de sí, lo, hay una, del, del pueblo piquetero, o sea, del PO. Hay de o, piquetero, Bueno no, Ayer salió uno en libertad, pero los otros cinco todavía están allá y hay todavía. Pero son los once que tenemos de de, de Milagro, Tupac. Del Tupac. Ella, ¿Ella está eh, con, con prisión domiciliaria? Sí milagro. sí, milagro y todos, todos, sí, todo. todos. Están. Sí, están todos en su casa, pero eh, eh, Milagro dentro de todo, a pesar de que está en su casa, que es un poco un poco más de libertad tiene, pero psíquicamente está muy bien ubicada. Muy bien ubicada, políticamente y todo has tenido la oportunidad? El de la 10 política? de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, fuimos a visitarla uh -huh. Estuvimos con ella en la casa Fuimos una delegación de 14 personas ah. De acá de Buenos Aires, organizaciones este, de derechos humanos Y bueno, estuvimos con ella Lo hicimos en dos etapas para no nos amontonarnos mucho, ¿no? Claro Pero la vi muy bien, la vi muy bien y está muy, muy firme en su... Y no se calla, ¿eh? no tiene palos en, pelos en la lengua a, a Morales lo odia lo odia porque ha sido un tipo que no tiene no, no, no, no, no, no es una persona no, no querible claro. es una persona no grata en Jujuy claro. pero bueno yo lo que digo siempre lo re, siempre lo, lo, lo, lo, lo reclamo y lo repito de que yo no sé cómo el gobierno nacional no ha tomado medidas con él porque es una de, de las provincias que más plata les manda y ¿Dónde hay de plata? No no no hacen un, un recuento Una, una, una este, Auditoría, eh, investigación Es una investigación o sea, de que ¿Dónde está esa plata? Si esa plata es para los, los cuqueños sí, de hecho, No para su bolsillo eh, Al comienzo del gobierno, de, de, de, de la asunción Del gobierno de Alberto Fernández se había, de hecho, había, se había presentado Un proyecto en diputados Para lograr la intervención No de la provincia, pero sí del Poder Judicial y bueno, no prosperó, un poco congelado por la pandemia y otro poco, bueno, por cuestiones políticas no prosperó, pero esto que vos bien marcás es así, eh, digo se están sumando causas en Jujuy de la Tupac Amaru. recordemos que también hay casi 15 compañeros de la Tupac Amaru presos en Mendoza ¿También? y otros en ¿También? Salta, más los eh, compañeros detenidos la semana pasada y con esta avanzada que vos muy bien contás, de cierta legislación represiva que obliga a, a que las autoridades provinciales te autoricen una movilización una huelga, claramente con una no se puede hacer nada. una criminalización de la sí, protesta sí, social sí, sí, sí. Y, y vos esto que contabas recién, sí, mira justamente el día 10 cuando estuvimos ya, que tuvimos nosotros cuatro días este, eh, fuimos a conocer la, la gobernación con las compañeras de allá de, de, de la liga y y estábamos sentados en la plaza, enfrente frente a la plaza Y a dos cuadras se sentía bom, bom, bom, bom, bom. Entonces nos fuimos caminando a ver, qué a ver qué pasaba Era una movilización O sea que la mov si la movilización Se arrimaba una cuadra De la gobernación, palo claro. Palo y palo Así que bueno, igual nos colamos ahí entre Con ellos para charlar con la gente Y la gente nos decía Desgraciadamente no nos podemos rimar a la gobernación Porque nos tiran nos pegan, nos tiran tiros, no, no podemos decir nada, claro, y él ese es, sea, sea, sea, este, se cree que es el, el capo de ahí de, de, de, es el capo de la mafia, porque hay es de una, la mafia Hay una frase que le cabe a él que dice siembra tormentas y cosecha tempestades. Tempestades, exactamente. Así que será cuestión de tiempo hasta que en Jujuy claro, Dejen de perseguir. Sí, a bueno, gente, pero ¿no? yo sé lo que él pienso. Yo lo que pienso de Morales. Morales lo, lo está haciendo porque él cree que toda la vida va a seguir haciendo eso. Pero vos sabés que en la vida todo tiene su pro y su contra, y su venida y su vuelta. Así que él, yo creo que si llega a salir en libertad. Milagro, milagro sola, ¿eh? que salga milagro sola a este tipo, yo creo que lo ent... se va a tener que enterrar vivo porque no le va a quedar un pelo sano. Esto que vos contabas, de, de la, porque como vos muy bien estás describiendo, el tema de derechos humanos no es solamente un tema que te apasiona, sino que es un tema que obliga al compromiso político que muchos compañeros y compañeras, vos entre ellos, has asumido desde muy temprana edad y que seguís haciendo. Ahora, al mismo tiempo, también el tema de derechos humanos, y esto hay que decirlo en países como el nuestro, genera también reacciones de los sectores conservadores, de los sectores de derecha, que aunque uno no los vea, siguen existiendo, aunque cada vez son más visibles. Vos recién nombraste al pasar que uno de los ejes de la Asociación de Víctimas, Familiares y Sobrevivientes de Campo de Mayo es avanzar con los juicios, avanzar con los equipos de antropología forense y también la señalización del espacio del campito para que quede claro que ese fue un centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas. Y han sufrido eh, vandalización de esos actos de señalización, ¿no es bueno, cierto? Nosotros ya desde que yo, desde que estoy en esta asociación, que ya cumplimos cuatro años, peleamos que lo pudimos lograr la señalización, pero lo que nosotros pretendemos es un sitio de memoria donde nosotros tengamos ahí un centro cultural donde se puedan hacer cosas culturales, pasar películas, cuando viene gente de afuera, este pasarle los videos de toda la situación, de todo el, el, el, el vandalismo que hubo en el Campo de Mayo, porque el Campo de Mayo es una cueva de delincuente. Eh, ¿Paso unas fotos para que la gente sí, sí, sí. ustedes siguen, siguen Es contando. una cueva de delincuente. Eh, un poco estas esta fotos. Bueno, los... esto ha sido ayer. Esta foto fue ayer porque eh, eh, el campito, entrar a Campito, es una cosa que te remueve hasta la última fibra. Sí. Justamente el 15, o sea, mañana, se cumplen los 46 años de nuestro secuestro. Entonces nosotros queríamos hacerlo el mismo día 15, pero los milicos no trabajan y la justicia menos. Entonces nos dieron permiso para el día 13. Entonces como no hicieron la banalización De del, la estructura del negrito El 18 de mayo Que la arrancaron de cuajo Porque pasó una pala Y la arrancó con todo este, Nosotros la volvimos a poner el 18 de marzo Y quedamos De que eh, antes del 15 de abril Hiciéramos el homenaje a los compañeros Y en eso al negrito Y eso ha sido ayer Ayer fue hicimos el repudio a donde estaba la nueva banalización porque le han tirado pintura roja como sí. si fuera sangre para que nos duela a los sobrevivientes. Entonces hicimos el repudio ahí y después de ahí entramos al campito, a donde se hizo el acto. Se calcula más o menos que hubo alrededor de entre 100 y 120 personas. Eh, eh, por ejemplo, el micro que venía de Moreno No se lo dejaron entrar Porque eh, una que era micro Y otra que ya llegaban llegaron tarde ¿Y para entrar ahí ¿Te necesitas algún tipo de autorización legal? Sí, o una cosa así, sí, sí hay, que, hay que pedir permiso a la jueza y a la Secretaría de, de Sitios de Memoria. Y, la, y, la, ¿Y las juezas, digamos, son eh, amables, con Sí, sí, con a nosotros eso, sí, sí, sí, domingo. porque estamos trabajando con ellos. Claro. Ah, por claro. todos los juicios que hemos tenido de Campito, porque nosotros Campito lo conocemos como la raya de la mano. Exacto. Entonces todo lo que nosotros podemos aportarle viene bien para los juicios. Claro. Así que no, tenemos no estamos muy bien con la jueza. Y aparte vos dijiste que. Contaste hace un rato que en la Liga por los Derechos Humanos están con mucho trabajo por también temas de antropología forense y demás, porque es una zona de pruebas. Es una zona de pruebas, ¿no exactamente, exactamente. Bueno, la Liga eh, en los años del 76, que fue cuando los, los primeros juicios, la Liga fue el, el, el número uno en el campo de Mayo con, la, con, la, con los juicios con los... Con los eh, buscar expedientes. Fue creyente, querés decir. Fue creyente, claro. fue creyente acá y en el Uruguay. Sí, porque sí, también sí. fue en el Uruguay, también al caso nuestro. Sí, yo siempre le, le comento a ella que la... la la, prim la primera cosa que yo escuché una familia exiliada, mi papá era abogado era la Liga por los Derechos del Hombre uh -huh. y que la recuerdo desde el año 77, 78 por ahí, ya la recuerdo de que había gestiones y que tenían mucha actividad, mucha pero muchísima actividad de los distintos estudios sí, que, eh, o sea que yo eh, tengo una anécdota muy linda porque cuando estaba en Devoto uh -huh. en, en Olmo, estaba ya, ya estaba ya estaba ya estaba este... Declarada en la, la, la, la cárcel sí. eh, Estaba blanqueada Blanqueada, exacto, como le dicen, blanqueada mm. Eh, mm. Me llega a La celadora y me dice, señora, ¿tiene visita? Digo, qué raro Visita sí. Porque yo no esperaba, y era Julio Viallo, el abogado ah, Digo, ¿cómo hiciste para entrar? Me hacía claro. Pero entró a visitarme, porque Un abogado sí. tiene que entrar Siempre y cuando tenés causa Pero como yo no tenía causa Ventró, estuvo ahí un rato conmigo charlando, una maravilla. Y aparte, los abogados durante la época de la dictadura estaban muchos perseguidos. Bueno, Julio fue jugado. uno de ellos. Julio Viallo, cuando en el 76, a los pocos meses del secuestro nuestro, se fue con mi cuñada al campo de Mayo. Fue con mi cuñada, no. mi sobrina y dos compañeros más de la liga. Se jugó la liga. ¿no? Y Julio se llevó una valija y un sobretodo puesto. Entonces, cuando entra uh -huh. ahí a Campo de Mayo, uno de los milicos le dijo, doctor, dice, que ¿por qué vine vestido así? Por las dudas que me manden al sur. Ah, uno, se, uno se ríe sí, ahora, que pero, es lógico. Porque la forma de, de poder canalizar tanto, tanto horror, pero en aquel momento, el que tomaba no. esa determinación... Yo estaba adentro, yo mandé 53 cartas, hasta Videla le escribí. Preguntando por el Negrito A las cárceles, al Monseñor la, Laguna Para la gente si no te conoces, Claro para, lo de Negrito, que vos, es mi hijo. Sí, bueno el, el secuestro fue el 15 de abril Justamente eh, En busca de su papá Porque su papá trabajaba Bueno, la época 70 era una de las De las de la fábricas De las comisiones internas más militantes De la gente más combativa Esa claro. gente tan linda Y bueno General Motor trabajó en el 66 al el 70 y en el 71 entró en tensa, en Munro. Uh -huh. Y en el 74 hubo una toma muy grande y ya quedó en la lista negra. ¿Y con qué derecho, con represalia, en el 76 vinieron? Nosotros fuimos al tercer secuestro de la lista que tenían de, lo, de la Comisión Interna, que eran 27. Y de esos 27, 24 hay desaparecido, 25 con el negrito. Pero como su papá se les escapó por los techos, entonces en represalias nos llevaron a los dos. Me imaginé que era por una cuestión de venganza. Por y, de sí, Ardo. sí, sí, fue una venganza. Para mí fue una, una venganza y, bueno, las torturas se le fue la mano a un chico de, de 15 años. Qué, qué sí, maldad bueno. tenía. Ninguna. Porque él estaba afiliado a la Federación Juvenil y desde los 12 años. Ah, Porque él era... Claro. Y sí, él mamó de sí, su sí. abuela, de su abuelo, de sus tías. Era muy militante, su papá, su mamá, y bueno, él quería hacer algo. Tal es así que él quería hacer este crear el, el centro estudiante en la escuela. 12 años, 13 años. Y un día vino con eso y mi marido dice, pero negro, dice, ¿cómo vas a formar un centro estudiante tenés recién 13 años? No importa, dice, pero papá, escúchame, dice. Los chicos que van a la escuela, los padres no tienen cómo comprarle. ¿Por qué no el Estado no se hace cargo de esas cosas? Elsa era consciente de los derechos. Él, claro, él ya, eso, el delantal, todo eso, dice: ¿Por qué nuestros padres nos tienen que comprar todo, siento que el Estado tiene que hacerse responsable? Mi marido y nosotros, y mi tía, mi cuñada, estábamos a los tres, quedamos helados. Y ya dicen: mmm, Ya empieza así, sonamos, dijo mi cuñada. Y una vez. Este, tuvo un problema en la escuela y yo fui a buscarlo. Se había peleado con un pibe porque el pibe le había gritado comunista de mierda. ¿no? Entonces, mi cuña cuando llegó a casa, mi, mi negrito le contó. Entonces, negro dice: No hagas lío, portate bien. Tía, la vida hay que vivirla, le dijo. Claro. Le <risa> fue, fue, directamente fue un, un adelantado. A su época, porque hoy en día se siguen bregando y luchando por esos derechos de los cuales es eh, exacto, exacto, pero bueno, él ya se sentía eso. Además, él quería ser mecánica de aviación Mira. y no había lugar para ponerlo, de, de, porque no hay ni en serio, no hay ningún lugar en la Argentina donde pueda estudiar sino en Córdoba. Uh -huh. Mira, pero tenía idea. que pasar por la Escuela Mecánica de la Armada. Uh cuando hicimos los trámites para poder entrar, no podíamos entrar porque había referentes de que mi marido era comunista y qué sé yo, qué sé cuándo entonces a la vuelta de casa había un militar que ya estaba jubilado y le dijo a mi marido, charlando así dice, si vos querés, yo te lo apadrino eso sí, dice, mirá que que no es joda eso claro. y bueno, duró 15 días a los 15 días este, los fuimos a buscar a lo fuimos a visitar a Río Santiago porque lo habían mandado, pues según ellos era porque estaba con Otiti, porque estaba le gustaba mucho el agua. no Se había agarrado a Piña con un milico. Porque cuando se anotaron para la clase de mecánica, el tipo, un milico ahí, dice, uno chiquitito, por eso viste que los venenos vienen en, en, en francocheco. Chico. chico. Y estaba la pileta así de agua al lado. Entonces el que no sabía la se levantaba en un empujón y tiraba al agua. Y el negro era el nadador nato, porque él era... la, iba a la en esa época tenía varios medallas La ganaba, unión todo de todo. estudiantes secundarios exacto, para los exacto. que no saben. Y entonces se paró así, se paró arriba de él y le dijo, bueno sacate la jineta, vamos a ver quién de los dos más machos, le dijo. y uh. Se lo llevó allá atrás, a la, en la madrugada, no sé qué, y se agarró una piña. El milico le pegó una patada en el pecho y este una piña le rompió el tabique. Lo mandaron en penitencia allá. Cuando nosotros fuimos allá a visitarlo, eh, tenía un perimetral de dos metros y, claro, nosotros nos íbamos rimando y él no, no, no reaccionaba a levantarse y a recibirnos cuando llegamos al asiento nos dijo, mira, mamá, papá, nos abrazó dice, son unos hijos de puta yo no quiero saber nada y a las 3 de la mañana se, se escapó ¿Cómo hizo, la verdad que no sé se escapó y llegó a casa le dijo al papá papá, yo te digo algo si vos me entregás a mí mañana, temprano allá ya mismo me voy y no me ves nunca más la cara porque esto es, es increíble yo en claro. esto no lo tolero y bueno, a la mañana fuimos los dos a la, a la Escuela Mecánica de la Armada, nos presentamos, solos, sin él. Y ahí nomás nos hicieron un papel, decía, eh, que la no baja. tenía actitudes militares. Y nos dieron la baja. Esos papeles eh, quedaron arriba del bayú, de mi casa, pues, en un sobrecito. Estaban como ellos, me lo dieron, lo no entregué allá. Yo trabajaba, hacía militancia, iba para acá para venir, pero ni me acordaba de guardar ese sobre. Cuando vinieron los milicos, el secuestro, se llevaron eso. Y se pensó de que el negrito estaba en la Escuela Mecánica de la Armada. Y no, el negrito fue al campito. Porque ahí, cuando el juicio, un talabartero, que ahora no me acuerdo el apellido como era, este declaró... ¿Que, lo de vio, que, el, ¿eh? que lo vio. Claro, que estaba en una habitación, que era un chico alto, él tenía la lista con los nombres de los que tenía ahí para atender, que un chico le había desgarrado la pierna a un perro. Le había mordido todo un perro. Y justo en ese momento, cuando él abre la puerta, entra hace entrar a una mujer, que era enfermera, que estaba secuestrada, y le dijo, sos vos, mami, sos vos, pensando que era yo. Claro que era vos. Bueno, y, y a los pocos días fue cuando aparecen por los vuelos de la muerte. Así que él declaró eso. Y este, eso fue lo, que, lo que, todo lo que yo declaré en el juicio, él también lo declaró. Por, por, perdón, para la gente tampoco tiene que por qué saberlo. Cuando hablamos de los vuelos de la muerte, hablamos del proceso donde se arrojaban los, los compañeros de las compañeras en el río de la Plata. De hecho. Y sí, era viceversa, porque los tiraban por de allá, acá y acá, allá. De, Lo mismo de, en la costa Atlántica. De hecho, Atlántica. El, el, el cuerpo de, de Negrito, ¿dónde aparece? Eh, por el Uruguay, por la costa sí en el Turbil apareció. Uh -huh. sí. Ah, cerca de, cerca de Montevideo. En Montevideo, en Montevideo, Montevideo. Montevideo. Montevideo claro. sí. Ahí y había un fotógrafo eso, que sueco contés. que andaba paseando con un nenito chiquito y la señora... Y el nene dice, mirá, papá, ese barco, dice, que lindo, mirá. Y claro, cuando venía, arrastraba cosas en bolsa. Y a este muchacho le llamó la atención y sacó la máquina. Y cuando llegaron, que empezaron a abrir esa bolsa, había ocho cadáveres. Y entre esos ocho cadáveres, dos se pudieron identificar. Uno era negrito porque tenía un tatuaje FA y al corazón, igual que su papá se lo hizo y una chica que tenía en el bolsillo atrás de vaquero de apellido Fernández el documento fueron los únicos dos que se pudieron identificar estamos hablando Iris de los años 70 plena dictadura, pleno plan Cóndor y también cuando vos planteas esto de como bien apunta Mancero eh, comprender la, la monstruosidad y la hor, la, el, horror el horror estructural que fue la dictadura y el proceso de genocidio el juicio ...por Floreal Avellaneda, por tu hijo... ...¿se pudo llevar adelante recién en qué año? En 2009. Digo, cuando hablamos de derechos humanos... ...y cuando hablamos de la monstruosidad... ...del horror de la dictadura... ...también tenemos que sumarle a esa monstruosidad... ...la burocratización del Poder Judicial... ...los tiempos lentos... ...a veces la falta de distinción política... ...la falta de acompañamiento desde las autoridades... ...del Poder del Estado porque tu familia, tu marido en ese momento todavía estaba vivo sí, este, estaba rajado. Pero estaba desaparecido en el sentido Pero en el do, no, no, me refiero de, en, el 2009, pero sí, en el 2009 en el 2009 recién se pudo llevar adelante el juicio que culminó ¿cómo? ¿condenando bueno, a quién? Eh, se condenaron a Santiago Rivero que era el ideólogo se le dio perpetua después se le dio a García de, de 20 años y 18 a Verplassen los dos ya murieron Murieron dentro de la cárcel pero sin condena firme. firme. Después dos oficiales jóvenes, que es y Frankli, que se le dio ocho años, y nosotros apelamos en ese momento porque nos pareció que era, que no era justo, porque todos tenían colaboración en la muerte de Negrito, en el asesinato, y apelamos, y lo mismo que el subcomisario Villamartelli, a Neto. A los dos oficiales jóvenes se le, de ocho se les fue a catorce. Y al policía de 14 a 17. Esas condenas nunca fueron firmes. Están libres, están libres. Nosotros el año pasado, el 24 de marzo, justo el 24 de marzo, fuimos a hacerle un scratch a Archis en Navarro, porque él vive allá. ese dueño de un club náutico y nadie sabía que el tipo era un genocida. Cuando se hizo el acto, porque nosotros tenemos allá un contacto de un periodista y nos, te, nos, nos decía lo que iba a pasar y yo, bueno, hace, hagamos algo y así fue que nos fuimos una nos, fui, nos fuimos treinta y pico personas y le dimos vuelta al acto porque estaban todas las fotos de Videla de los policías, ¿Ah, sí? todo ahí en el acto no. habían plantado un árbol por la memoria, porque había tres desaparecidos solamente habían plantado el árbol y a nosotros no nos, no nos avisaron, se fueron solitos y nosotros ahí parados hasta que eh, Sebastián nos llamó y bueno, ahí cuando hablamos, cuando yo hablé, solamente tres personas me aplaudieron, el resto nada, toda familia de Milico, todo de derecha. Y bueno, después cuando terminó el acto, vino la gente a saludarme y a felicitarme, el coraje que había tenido de contarlo porque ellos no lo conocían. Como no sabían realidad. la historia de este personaje. No lo conocían. Claro. Tiene otro, tienen, tienen dos casos en Corriente y una en, en Santiago de la Estera. Mira. Este, Argis. Y esto que vos contás, Iris, de, de la. De, bueno, de esto que estás haciendo hoy también, ¿no? de, de, de hablar con tanta crudeza con, y a corazón abierto de tu historia personal, que es en realidad la historia colectiva de, de, de, de, de todas las mayorías populares de América del Sur, te ha llevado eh, ya de grande a iniciar una tarea muy interesante que es visitar los colegios. Los colegios y las cárceles. Y las cárceles. ¿Nos puedes contar brevemente cómo es esa experiencia en la escuela y en la cárcel. Mira, a mí me encanta trabajar con los chicos, porque, bueno, yo creo, ya me conozco todas las universidades, ya he ido a todos lados, así que... Pero es una experiencia tan linda trabajar, hablar con los pibes, porque te escuchan, porque es una historia de vida lo nuestro, no es que te la cuenta Juan o Pedro, es una historia de vida, y ahí yo todo un oído y después te hacen cada pregunta, claro. te hacen cada pregunta. El otro día, mira... Fui a un colegio de, de, de primer grado a sexto. Y en la primera fila estaba un nene de primer grado. Claro, yo traté de hablar, no gruesamente, eh, claro, porque... Por, que, eh, por la edad de los lógicamente. ¿Qué? El pibe me dice, señora, ¿le dolió mucho la picana? Me claro. dejó helada. No, le digo, no, corazón, no. Bueno, traté de no dar la explicación, porque es lógico. Después otra nena me preguntó... ¿Por qué cuando yo hablaba no lloraba? Porque era mi hijo. Y le digo, mira yo ya derramé muchas lágrimas, ya tengo demasiadas, ya están secas mis lágrimas, ya no tengo... Y se levantó y hizo con, con una maderita, con un eh, arquito de, de planta, sí. todo revuelto con, con, eh, con lana y un corazoncito que decía, Negrito vive. Mira. Viste, todas esas cosas a mí me encanta trabajar con ellos trabajar. y el otro día, bueno, fui a un colegio también una sorpresa porque era un colegio de, de San Miguel que viste que San Miguel es terrible sí. de 1300 pibes ¿sabes? fuimos dos dos sobrevivientes a darles una charla y después dimos una charla a lo, a lo, al centro estudiante estuvimos charlando sí. que dicho sea de paso, ahora cuando lo inauguren le van a poner Negrito Avellaneda claro. así que mirá esas cosas te llenan el alma, es una caricia el al alma, ¿viste? Y así, bueno, en todos lados. Y bueno, en la cárcel, yo visito la cárcel 39, que es la de Ituzaingó, que ahí tenemos un equipo de, de profesores muy buenos. Perdón, tenés, porque hay adentro del, del instituto, la, se, hay una, un secundario. Hay un secundario y están trabajando profesores de que verdaderamente sienten eso, viste un secundario fundado hace unos cuantos años que se llama Agustín Tosco Agustín Tosco, exactamente este, y donde una parte importante de los que los, eh, de, sí, de, la, de, los, de los, porque es una cárcel de varones de, varones, de los sí. muchachos mayormente jóvenes y pobres que están privados de su libertad pueden culminar sus estudios sí, bueno, este, el día que yo fui por primera vez yo era la única mujer y después eran todos hombres claro. las caras que había bueno, yo, viste y, y bueno, los chicos que yo conozco, que eran los que, los que yo fui a visitar, que más o menos, no los conocí en persona, uh -huh. pero sí por contacto. Uno de ellos es el capo en braille, ah, que, que de ahí hizo el libro negrito en braille, la carta de Wolf en braille y una carta para mí, la escribieron y aparte en braille, hermosísima, hermosísima. Y bueno, todo eso te llena el alma, te llena. Y hemos ido a colegios también en San Miguel, hay un colegio de chicos que están de, de pasada, que no tienen policía, solamente profesores. El otro día fuimos a San Martín también, otro, otro lugar ahí, que también los pibes están, están bien cobijados, también este, eh, controlados por, lo, por, la, por los mismos profesores, no profesores, porque con la gente que los cuida ahí, que les dan amor, no les hace falta nada, tienen aire acondicionado, tienen televisión, ahora vamos a ir la semana que viene o la otra a pasarles películas, a charlar con ellos, vamos a hacer un debate. Y bueno, todo eso es bárbaro, es bárbaro. Y ahora el 27 estoy en la Universidad de Moreno. Así que también a las 6 de la tarde estoy con la, con la fiscal Sosti. Uh -huh. Viste, no como cualquiera, es que, es que ¿Ah? te creo. Dice, no se acusa, dice. Que... Bueno, de, no, pero de, de mi parte va a ser in, va a ser la última que te hago, Iris, y ante todo agradeciéndote... Es, es tan importante este, sacar a flote todo eso, ¿no? Eso era mi pregunta, de mi parte, para ir cerrando. Eh, mm. Bueno, la verdad que eh, siempre decimos el tema de derechos humanos que se ha logrado, afortunadamente... Instalar como una política pública en nuestro país eh, no es solo mérito del Estado y de las autoridades políticas es principalmente mérito de los organismos de derechos humanos sí, pero si no hubiera sido por nuestra lucha no, me hubiera, no pasado. hubiera pasado nada el coraje que hemos tenido los sobrevivientes de contar la historia no hubiera pasado nada y esa era mi pregunta hoy, año 2022 hay una parte importante de la ciudadanía que inclusive no, no por ser de derecha te plantea, bueno, el tema de derechos humanos es algo terrible, pero es algo que pertenece al pasado ahora hay que pasamos a otra etapa y obviamente los organismos de derechos humanos no plantean eso y todos los que somos militantes en algún espacio tampoco año 2022 ¿cuál es el te qué temas aborda los organismos de derechos humanos de actualidad? ¿cuál es la agenda que hay que construir de derechos humanos para el presente desde tu perspectiva, Iris? Mira. Nosotros desde, desde años A que estamos en la lucha no queremos volver atrás, primeramente. Segundo, que con que vos hablas y que vos contás todas esas historias, porque estamos trayendo gente, tenemos contacto ahora con sobrevivientes que nos están ayudando a completar la carpeta de, de sobreviviente, porque sobrevivientes en el Campo de Mayo eh, somos muy poquitos. Somos ciento 39 creo que somos, de 7.000 desaparecidos. Entonces, todo eso, nosotros lo queremos juntarnos con nuestras organizaciones y seguir trabajando, porque volver atrás no podemos. Perdimos cuatro años con Macri. En cuatro años no pudimos hacer nada. Solamente lo esencial. Después vino la pandemia y se nos ha complicado todo, pero arrodillarnos jamás. Desde ya, este nosotros seguimos la lucha por los derechos humanos ahora estamos trabajando acá en Urlingan también por con eh, vos, con este, Patricia porque viste que la Patricia Adana, la Dana, secretaria si de Derechos Humanos en la esquina se, se puso la señalización sí. de que esa, ese proyecto lo tenía Odila uh -huh. y bueno, y nosotros ahora lo reflotamos y por suerte ya se empezó a por lo menos es una puntita de que se defiendan los derechos humanos en Urlingan te hago una, la última mía, eh, uno habla de, de, los, de los personajes oscuros que, que torturaron y que persiguieron y luego aparece como un capítulo muy muy determinante, negativo, la justicia, el, perdón, el servicio de justicia en la República Argentina. ¿Cómo, qué, ¿Qué tan grave es la situación con el Poder Judicial si vos tuvieras que hacer un resumen desde que empezaron a tratar estos temas? en la época de la dictadura hasta acá 46 Así. años pasó claro. en 46 años en 46 años no tenemos no tenemos ni la cuarta parte de los milicos Lo, ayer justamente yo los tenía que los los, los, los saqué por la liga el, el, el, tenemos un de 3.125 procesados. el 20% solamente el resto no tiene nada y dicen, ¿los viejos están muriendo? Porque no, no la justicia esta que tenemos no puede ser. La causa nuestra, por ejemplo, la causa del negrito. Ya tendría que haber empezado la segunda causa, porque tenemos gente de los que nos torturaron, del que manejó el avión, cómo, qué, lo que hicieron con el negrito, todo eso, esa causa está abierta, todavía no. Pero la tenemos que seguir peleándola, porque si no cambiamos la justicia... Esta, esta corte que tenemos no sirve nada Esto es para encajonar las causas nada más claro. Bueno, pero nosotros las vamos a seguir Y se las vamos a ganar Como le ganamos ayer en Campo de Mayo Que le volvimos a, a, a exigir A Defensa Que limpien lo que hicieron Y se comprometieron a limpiarlo Les dimos el plazo una semana Si en una semana no lo limpian Volveremos otra vez al ataque Pero ellos lo ensuciaron Ellos lo mataron a Negrito ¿Y por qué ese odio? ¿Por qué ese odio? El odio que ellos tienen porque nosotros éramos comunistas y la palabra comunista para ellos es una mala palabra. Es una palabra y ensañarse con un chico como fue negrito y ahora como yo, la mamá, sigo peleando y sigo investigando y sigo buscando justicia, no solamente por el negrito, sino por los 30.000. Y ese es el, el, el pago que nos dan, banalizando la, nuestra memoria. Aparte, cada vez que se vandaliza un monumento se, se vuelve a hacer que la persona vuelva a ser víctima. Exacto, exacto, exacto. Es una revictimización. Pero constante. ahora, imagínate, la primera vez sacaron la foto, la segunda vez la arrancaron de cuajo con la estructura y ahora la manchan como si fuera sangre, porque la forma que tiraron así es claro. como que con sangre, pero para qué, para perjudicarnos a los familiares, para que nos dejemos de joder. Pero están muy equivocados Están muy equivocados Bueno Iris, la verdad este, Como siempre decimos este, eh, Creo que es una frase que se le adjudican, Creo a este famoso escritor Alberto Lurich Que hay personas Que luchan un día y son buenos Que hay personas que luchan un año y son mejores Están los que luchan toda la vida Y esos son los imprescindibles Hoy, aquí en La Hora, nos hemos dado El lujo de tener de tener en vivo a una imprescindible. Uh -huh. Iris, un abrazo enorme y ¿cómo nos despedimos? ¿Cómo te despedirías? Bueno, yo agradezco esto para que te, por lo menos gente que no me conoce y gente que me conoce que más o menos estén a, eh, conozcan un poco la historia y bueno, yo siempre lo digo, hasta la victoria siempre. Nos vemos.